en el año 80 y entonces pues aquí empecé a trabajar en un hundirle cuando llegué tuve cantidad de tiempo trabajando en un hundirle ahí con los PTI en playa la primera y entonces de ahí me fui ah, todavía me fui a manejar camiones con, con una compañía de Garcial que tiene una compañía cartera y ganaba ahí trabajé un tiempo con él grande y después sacaron mucha gente me sacaron a mí también sacaron como 40 porque dejaron por libre entonces yo de ahí me voy todavía me fui de Barbero para allá para del, del con un amigo mío llamado Armando, que éramos bar bar bar barbero de cubo entonces allá también pues eh, como no pude sacar la licencia de Barbero era mucho trabajo, yo iba que pagar 30 pesos eh, y siempre perdía, pues porque yo tengo un lado de, de, de escritura bajo, ¿usted me entiende? entonces pues vine para acá y entonces empecé pues a, a trabajar en los techos eso me daban 30 pesos cada día y, y entonces pues empecé que le seguí a la construcción y hasta de hoy me quedé trabajando en la construcción trabajando en la construcción, trabajando, la construcción, trabajando ahí ¿usted me entiende? Y, y entonces eh, después presenté con la, los papeles con, con, con el doctor y entonces eh, eh, me dieron la, la, la residencia y entonces después al poco tiempo pues presenté para hacerme ciudadano americano, ahora y entonces pues, pero que esto me ha durado como dos años, que, porque antes yo no estaba en eso de sacar nada de eso, no estaba en eso porque yo antes de lo que quería no, no, no estaba en eso de no, no le había puesto tanto interés desde de, de, de que llegué, a, ni a eso, yo no, no estaba en eso. Le pude haber sacado desde años, pero nunca tuve nada, nunca tuve. Cuando valía 10 pesos, cuando valía 10 pesos, yo no estaba, no sé lo que tenía, no, no, no, no, no, no me daba de cuenta, vaya, no tenía pensamiento. Yo me di una caída grande, y tuve un, un accidente grande en Cuba también, tenía, me entiendes, y todavía el cerebro, no, se me olvidan las cosas, y no y no recuerdo, la cosa no, ser, no la recuerdo ¿Usted no tuvo que hacer examen para la Y ciudadanía. No tuve que hacer examen, no, porque porque porque yo no, no, no puedo hacer examen, yo soy inglés nunca soy inglés, tengo un, un grado de escolaridad bien bajito entonces, como yo, yo tengo ya un... un, un, un 79 años voy a cumplir, ya figúrate, ya, yo todavía... Ya, entonces pues, eh, allá me dieron un... Eh, llevo los pelos míos de, de, de los mediquea y eso y, que, y entonces me dieron un papel, me dieron una carta ahí, para que yo no, no tuviera que ser pa, porque no sé inglés. ¿Un médico le hizo un examen? Sí, claro. Un, no, sí, un médico. un médico No, un médico. Se fue para los médicos. ¿Y el médico escribió una carta diciendo que usted... Claro, no... que sí, sí. Se fue para inmigración, fue sí. Sí, como no, sí. ¿Y, y usted por qué quería serse ciudadano? se me porque yo creo ser ciudadano americano. Creo ser ciudadano americano. No es país más grande del mundo. Pero se me, ser americano tener todo aquí en, en los Estados pues, Unidos, porque a Cuba figura todo. ¿Y conseguir que lo que le eximieran, que no tuviera que hacer el examen, fue difícil esa parte de... No, eh, eh, no, eso lo hacen aquí en no lo lo hacen hasta, uno tiene cierta edad ya, que uno no ve bien, que uno no ve bien y, y no sabe inglés, pues ya a una cierta edad, pues eso ya te hacen sí. bajar lo que tienen que tener los médicos, los papeles de los médicos, yo a los médicos y entonces vieron que, yo entiendo, que no entiende no, que no sabía inglés y no tenía la grado de cualidad que tenía pues hicieron todo con lo, a través de los papeles y de la doctora y todo eso ¿Sí?